Pero ya vamos a estar ampliando, vamos a estar cambiando y un poco los días miércoles. Cosas. Y los días miércoles, cambio de, de día eh, y horario. <risa> Así que bueno, doctor, ¿cómo no, estás? Doctor. Muy, muy bien, muy bien, con algunas novedades. Sí. Hace mucho que no, no comentamos nada del ámbito provisional. Me imagino que el, el tema es, que le plantea a la audiencia es la nueva moratoria, Claro. ¿Desde cuándo nos podemos jubilar? ¿Qué características tiene? Esta, esta nueva moratoria que se aprobó este año que es eh, ley y que va a generar la posibilidad de muchas personas que se puedan eh, jubilar, obtener esta jubilación, ¿no? Exactamente. Bueno, es la ley eh, 27.705. Uh -huh. ¿sí? eh, ya está sancionada, está promulgada, ya entró en vigencia. Lo que sí, falta la reglamentación como para ver detalles. Bien. Pero, eh, bueno, la verdad que tiene, está bueno aclarar porque es muy común hoy en día que la gente nos consulta, eh, tengo 50 años, me puedo jubilar, 55 años sí. el hombre, me puedo jubilar. La verdad que no. Bien. El requisito sine qua non es la edad jubilatoria, uh -huh. ya que esta ley tiene dos facetas. ¿sí? Podemos hablar de la primera, eh, se llama plan de pago de deuda provisional. se uh -huh. divide en la, la ley, se llama plan de pago de deuda provisional. se divide en unidad de pago de deuda previsional, es para las personas, mujeres que tienen 60 años, hombres que tienen 65, Bien. ¿sí? Y o sea, tienen la edad jubilatoria y que requieren aportes para llegar a los 30 años de servicio con uh -huh. aportes. Permite la regularización de deuda, es decir, comprar años de aporte desde que tanto el hombre como la mujer cumple 18 años hasta 31 de diciembre del 2008. Bien. ¿Bien? Uh -huh. Para pasártelo un ejemplo práctico, un caso práctico, una mujer que tiene 60 años... Eh, utilizando estas moratorias, si no tiene hijos, porque uh -huh. recordemos que se puede complementar, se claro. puede utilizar el programa de reconocimiento de aportes por tarea de cuidado. Uh -huh. Es decir, que por cada hijo que tenga una mujer, suma años de aporte. Sí. Bien, pero una mujer que no tiene eh, hijos, uh -huh. si vos sacás conclusión, o sea, sacás un cálculo desde que cumplió 18 años hasta diciembre del 2008, vas a. Te va a dar un número de 27 años, sí. 8 meses aproximadamente. Bien, uh -huh. alguien que ahora en marzo cumplió 60 años. Bien. Entonces, necesita aportes o eh, en el caso de que, que tenga hijos. Uh -huh. Bien. Le, le faltaría o sea, no todas las mujeres sí. con 60 años se van a poder jubilar. Ojo. Bien, eso es un, a tener en cuenta. Bien. Bien, esa es la principal pregunta. Si ¿Quién se va a poder jubilar justamente con esta? Exactamente. Obviamente que. Y son complementarias, diferentes, lo, lo que tiene que ver, cuidado de hijos, con esta moratoria. Sí, sí, sí. sí. Se puede uh -huh. utilizar ese, ese programa, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente que permite adquirir más cantidad de años esta moratoria que la anterior, que rigió hasta el claro. 31 de diciembre del año pasado. Uh -huh. Bien. Eh, tiene la particularidad, bueno, también se le aplica el cruce socioeconómico entre AFIPAMC. Uh -huh. Hay que ver qué dice la reglamentación en cuanto a la el poder adquisitivo sí. ¿sí, de la persona para poder utilizarla. Uh -huh. eh, y tiene una segunda faceta que es por ahí la que la gente confunde, se llama unidad de pago de deuda provisional uh -huh. la contempla la ley, que es para que la, las mujeres que tienen entre 55 y no llegan a los 60 años, y 59, y hombres de 55 a, a 64, sí. puedan ir previendo y comprando los aportes que les faltan uh -huh. a través de esta moratoria, ¿bien? Bien. Obviamente que lo van a hacer en una época donde no tengan aportes. Y uh -huh. lo pueden hacer desde que cumplen 18 años, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, hasta marzo del 2012. Bien. Uh -huh. Bien. Eh, por ahí hay que analizar cada, cada caso en particular, porque en este caso se exige solvencia económica, uh -huh. no rige el socioeconómico, el cruce de, uh -huh, de datos, bien. ¿sí? porque se supone que debes tener ingresos como para acreditar el cumplimiento de la cuota. Sí. Uh -huh. eh, esta, esta, esta, esta cuota, digamos, eh, es antes de jubilarse, o sea, no se jubilan, tienen que ir comprando claro. esos años eh, para cuando lleguen a la, a a la edad, edad de jubilatoria, puedan tener Tengan los aportes completos. necesarios. ¿sí? Uh -huh. Es la posibilidad de prever... Claro. Antes de tener la edad jubilatoria, uh -huh. ¿sí? los aportes faltantes. Eh, hay que analizar el caso en concreto, ¿sí? hay personas que no trabajan y, y por ahí no pueden acceder, uh -huh. eh, depende el caso, por ahí algunos aportan a través del, del monotributo social lo que tienen una actividad productiva, por ahí conviene aconsejarles que lo sigan haciendo. Bien. Eh, decirte que, bueno, eh, se habla de en total más o menos 800 mil nuevos jubilados durante la vigencia de esta ley tiene sí. una duración de dos años Dos años uh -huh. bien eh, a bien. ver y, no y algo, que... hay, hay algunas consultas doctor y tiene que ver principalmente con Eso. Eh, exacto con los regímenes eh, diferenciales bien eh, si hay personas justamente que, que tienen algún régimen diferencial eh, pueden hacer parte de esta moratoria claro que sí uh -huh. en ese caso eh, siempre se prorratea sí sí se mezcla Recordemos, por ejemplo, el régimen diferencial que es muy común de la construcción. Sí. ¿sí? Requiere 55 años de edad y 25 de servicio. Uh -huh. eh, por ahí no tienen los 25 años de edad de servicios ¿De servicio? y desean utilizar la moratoria. Bueno, no se jubilarán a los, 65, a los 55, pero tampoco a los 65. ¿sí? Uh -huh. Hay que mezclar ambos régimen uh -huh. Hay que hacer un calculito para Bien. ver determinar la edad en la que se va a jubilar y la cantidad de aportes necesarios. Bien. Y acá, uh -huh. bueno, preguntan en general, ¿no? No hay una definición específica de cuántos son los años, pero eh, si conviene eh, hacer monotributo o hacer justamente la compra de estos... Y eh, si la persona, años? por ejemplo, trabaja en relación de dependencia, uh -huh. puede comprarlos, la verdad que es una, una buena posibilidad esta moratoria. Bien. Uh -huh. Bien. Porque esto le da justamente una, una garantía de poder justamente jubilarse. Y, o también la cantidad de, de, de aporte que se da. A ver, en la cuota, esto por ahí va a aclarar un poco más, se Bien. habla de la ley menciona el 29% del ingreso base uh -huh. eh, mensual. Estamos hablando de un, a marzo de este año, sí, sí, eh, aproximadamente 5.700 pesos Bien. la cuota. Uh -huh. Bien. Lo mismo que eh, las cuotas una vez que tienen la edad jubilatoria de alguien que uh -huh. compra todos los años que le hace falta, por ejemplo, eh, los 30 años de servicio a través de moratoria, sí. ¿Sí? Eh, más o menos pagaría ese monto que se va actualizando, uh -huh. esos 5.700 pesos que se va actualizando a medida que y las jubilaciones. Exactamente, mm -hmm. porque esto va Como a la exactamente Exactamente. exactamente. Eh, y esto, doctor, lo que falta justamente es la reglamentación para que empiece justamente a funcionar. Eh, se espera que sea en estos días, en realidad, porque ya lleva sí, un tiempo. Que que ya, eh, uh -huh. ya se sancionó hace bastante, entró en uh -huh. vigencia, si no me equivoco, el 14 de marzo. Sí. Eh, y bueno, aguardamos la reglamentación. Hay rumores uh -huh. de cómo se manejaría. Eh, Sé que, por ejemplo, hay que ver si los años se compran a través del SICAM, que es un sistema sí. de, de AFIP. Uh -huh. Hay rumores que no se haría de ese modo, que se haría... Eso es lo que falta definir, digamos, para determinar entonces cómo hacer la compra. Exacto, que se haría por un sistema interno de ANSES? no sabemos. Uh -huh. Son Bien. todos rumores. Eh, hay que esperar la, la reglamentación para sacarnos todas esas dudas. Mi, doctor, uh -huh. usted dijo los que cumplían eh, 60 años hasta marzo. ¿Qué pasa con los que cumplen 60 años mujeres eh, ahora en este año, en julio, por ejemplo, en agosto? entrarían Entra. dentro de esta de este plan de pago de deuda previsional tendrían que esperar hasta el momento en el que cumplan, que los cumplan la edad uh -huh. exactamente bien por el plazo de dos años Tiene, van a, van a poder utilizarla uh -huh. no sabemos después Bien, uh -huh. como, como la mayoría de las leyes justamente que se dan en esto. Como las o sea, anteriores en moratoria que se, se fueron prorrogando. Uh -huh. exacto Exactamente. Pero no lo podemos saber a, a esta altura. Bien, eh, bueno, una vez que entonces salga esta reglamentación, eh, se pueden contactar entonces con el doctor eh, José Salinas para que justamente los ayude y las ayude a poder eh, obtener entonces esta jubilación, ¿no? Seguro, y les... vamos, a, vamos sí. a, bueno, la... Vamos a ponerlos al día de. Ni uh -huh. bien la tengamos para para bien. que estén informados. Bien. ¿Mm? ¿Teléfono de contacto, Doc? 1244-538-171. Uh -huh. Bien. Eh, ¿Lo repiten? 154-4-538-171. Sí. Bien, ahí entonces eh, lo puede contactar al doctor José Salinas o también justamente a nuestra vía de contacto al 264 4130373 73 eh, y allí entonces nosotros le transmitimos las consultas al doctor Salinas que está de vuelta acá en Dinámica. Así que bueno, doctor, muchas gracias. Gracias a vos, José. Buenas, Buenas noches. Nosotros Buenas noches. nos vamos a una breve pausa y ya en un rato volvemos porque viene, eh, lo creas o no, el programa político que está haciendo boom en este de año electoral, obviamente. Pausa, ya volvemos.